Me la shit. quiero verme y Todo lo bien, Te mentalidad de king no quiero todo, quiero todo solid Un poco extraño, yo digo sin dosis En mi diccionario no existe ¿Sí? ¿Sí? decir ¿Sí? No quiero estar de casa, me quiero ir Por ¿Sí? bueno, más mm -hmm. que diga que esto para mí No me yo quiero no estoy en mi beat No me nada, no quiero dormir Esos si de los beats. ¿Me quieren a mí? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, más de mí? ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, me quieren okay okay. okay okay ok, ok okay okay okay okay ok, okay okay ok. no cae, ok okay okay ok. okay okay okay okay ok, ok. okay ok, ok No okay ok, ok. Mí, ok, ok no mí, okay. No mí, ok, ok, ok Ya, ok, ok, ya, yeah, yeah. okay, okay. yeah. oh, oh, oh. machi Que yo ni ahí me yeah, quiero yeah. vigilar y no se preocupe, yo no tengo pin, me quiero. Yeah, yeah. Ok, ok, no saben de un date, ok, ok, no saben de mí, ok, ok, se la tiene más nigga que ella, ok, she's a matir, yeah, yeah, no me pido ir yeah, yeah, que esperan de mí, que quieran de mí, estoy puesto a favor volando tranquilo no sueñan nada no tienen, tienen cosas que, que me impresionaran Perdón no estamos en serio me dicen Ankara. en cara en par no queda más la argentina tierra de plomo una agarrado y todo por ella ya toda la patria uh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.